Tus plantas durante la floración van a necesitar más fósforo y potasio que en su etapa vegetativa. Cuando llega este momento, te has de asegurar de que el fertilizante que utilizas contiene todos los elementos necesarios. Con algunos productos de floración es recomendable añadir fósforo y potasio adicional. En cambio, con los fertilizantes como Top Bloom no necesitas ninguna aportación adicional. Top Bloom de Top Crop está formulado con ácidos húmicos de elevada actividad natural orgánica. Su elevado contenido en fósforo y potasio estimula el comienzo de la floración y el desarrollo de grandes y compactos racimos florales. Su rápida absorción lo convierte en ideal por sus resultados casi inmediatos y su alto contenido en nutrientes hace innecesario el aporte adicional de peca fósforo y potasio. Top Bloom es un fertilizante altamente concentrado. Para aplicarlo solo hay que diluir entre 2 y 3 mililitros por un litro de agua y esta dosis no debe usarse más de una vez por semana. En caso de combinarse con otros fertilizantes, esta dosis se reducirá. En un cultivo de principiantes se puede utilizar como único producto para el ciclo de floración. Para un nivel medio y profesional, se combina con estimuladores de floración como Big One, engordadores de cogollos como Top Candy. Está disponible en envases de 1, 5 y 10 litros. Con Top Crop tienes todo lo que necesitas para tu cultivo.